What's up everybody! Welcome back to my channel! Hi! How are ya? <laughs> Como podrán ver en el título del video vamos a hacer algo que me han pedido mucho que haga. Hablar sobre los youtubers que me gustan, que son los que más veo en el fondo. Y ya se pudieron dar cuenta un poco por la intro, como por dónde va la cosa. Durante el último tiempo ya, como durante el último año, me he vuelto muy, muy, muy, muy, muy fan de muchos youtubers eh, all around the world. No sé si es como recomendárselo en el fondo, porque son youtubers que de por sí son mucho más geniales que yo. Su contenido es mucho más genial que el mío y de verdad me gustan demasiado. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya los conozcan y es como, vamos a compartir los mismos gustos en el fondo, soy muy muy fan así que quédense a ver este video porque realmente eh, yo sé que vamos a compartir muchos gustos en los youtubers que hay actualmente dando vuelta por ahí. Para hablar un poco de los youtubers que más veo en el fondo, eh, los voy a dividir según secciones porque son demasiados entonces los voy a dividir según eh, lugares geográficos y tópicos también. El primer gran grupo de youtubers que son como los que más sigo eh, son youtubers españoles eh, me gustan mucho los youtubers españoles, yo no sé si es porque me guste mucho el acento español, pero como que realmente me entretengo mucho viendo a youtubers españoles el primer gran youtuber eh, español que me gusta mucho es una chica que es de Bilbao y yo diría que es como la queen de mi vida porque realmente todo su contenido o sea, todas las palabras o entre cosas como modismos que yo digo en mi mismo canal son Traídos de ella realmente me gusta demasiado. Se llama Soy una pringada. Ella en su canal habla sobre cine, habla sobre cosas que no le gustan, hace muchos reviews también de series, etcétera, etcétera. Su forma de expresarse, su forma de ver el mundo es algo que de verdad me gusta demasiado. Veo tanto sus videos y no los veo solamente una vez, sino que he visto el mismo video ya como no sé, 20 veces y eh, como que se me quedan como sus expresiones, etcétera. Y muchas de sus expresiones también salen en mi canal, obviamente, porque eh, me gusta tanto que ya estoy como muy acostumbrado, de hecho cuando veo sus videos, como que los veo periódicamente eh, me sé mucho de sus diálogos, etcétera porque realmente es muy, muy genial me encanta, debo decir que soy demasiado fan, onda, demasiado fan la segunda youtuber española que también veo mucho es eh, Mimi XXL, es una chica que habla mucho sobre story time, hace mucho b-blog también y habla también sobre series, me encanta la forma que tiene de expresarse me encanta su vida junto a Abelino, súper Perro, tiene un perrito ahora eh, La sigo yo creo que como hace un año Sigue a su canal gracias a un video, un story time que ella hizo sobre una vez que trabajó en un parque de diversiones y de ahí loco para siempre viendo su canal, me encanta también me gusta mucho su desplante frente a la cámara me gusta mucho también los tópicos sobre los que habla y me gusta mucho también ver sus reacciones a series o su review de series porque también va dando su opinión, etcétera etcétera y loco, me encanta me encanta como, por ejemplo oh, <ríe> soy muy fan ya, yeah, importa, hay otra chica también que me gusta mucho que se llama Chica Fitness su canal es muy de parodia y muchas veces que la gente se toma las cosas como muy en serio, pero ella hace mucho parodia y sobre todo a la vida como de los influencers, eh, como es que realmente te cagáis de la risa con su canal, como que también ha hecho algunas colaboraciones con Soy Una Pingada o habla también acerca de muchas cosas y como de ser influencer, los likes, los videos de YouTube, los Instagramers etcétera, etcétera, entonces como que bueno me cago de la risa con sus videos realmente son demasiado buenos. El segundo grupo de youtubers que voy a recomendar y que realmente me gustan mucho y que ya han sido parte como de mi vida acá en Corea son youtubers con tópico de Japón, pero es loco, sí, hay una youtuber que es como para mí la diosa de youtube que es como que yo digo loco, así como que rudy -san, super fan yo realmente soy súper fan y yo creo que ya debo saberme como toda su vida durante los últimos tres años porque realmente hace mucho tiempo que la veo ella también nos presenta a los miembros de su familia Don Sin Rostro, Yurika, Ryusei soy muy fan de Rudy porque me gustan mucho sus valores me gusta mucho que ella pueda seguir como teniendo muy arraigada su cultura mexicana y la esté como enseñando en el fondo a su hijo que si bien viven en Japón eh, su hijo también se están criando como con esta enseñanza tanto japonesa como también mexicana nunca olvidando sus raíces y eso me parece algo muy lindo muy destacable además que ella su forma de expresarse también en los videos y las cosas que ella cuenta también son muy geniales eh, soy muy fan de todos sus videos y, y como les digo yo creo que ya me debo saber la vida completa de esa mujer porque de verdad veo sus videos de como hace tres años y jamás en la vida me he perdido lo que es uno de sus videos onda, me preguntan lo que sea como trivia con Ruti y lo sé o sea que loco, soy muy fan los segundos youtubers que también veo desde Japón son eh, Ayuko y Ernesto que son del canal Nekoyita Vlogs ellos también, lo, creo que los sigo como hace tres años más o menos primero que todo soy muy fan de la forma que tienen de editar tienen una forma de editar y de hacer como escenas muy muy preciosas el arte del video es muy genial y también me gusta mucho también la información que entregan sobre Japón porque también no son como siempre de un solo lado, sino que muestran ambas caras de la moneda siempre lo bueno o lo malo entonces siento que sus videos realmente son muy informativos no son sesgados y siento que la forma en que tienen como de mostrar las cosas de editar y como de hacer todo este concepto de ellos es como a veces voy en el minuto 10 y es como no, ya queda un minuto para que termine el video porque realmente disfruto mucho sus videos, son realmente muy muy buenos así que también se los recomiendo genial también hay otra youtuber que sigo de Japón que se llama Ashindol no sé si habré pronunciado bien el nombre y me encanta mucho mucho como la forma que tiene de, de expresarse también muestra su vida como es en Japón muestra mostraba también su vida como estudiante muestra un poco de las cosas de los trabajos que ella hace en Japón y también disfruto mucho su contenido porque obviamente muchas de las cosas que tengan que ver con Japón siempre me gustan y siempre yo muy fan otaku de las cosas japonesas entonces realmente también es una youtuber que paso el tiempo viéndola mucho ahora si nos vamos desde Japón ahora hasta acá Corea obviamente también hay youtubers que eh, veo obviamente desde acá de Corea y que obviamente como muchos sabrán también algunas de ellas son mis amigas hablo de Claudipia, Claudipia y también Yadipia su eh, canal con Jason, soy muy fan de ellos, muy muy fan, de hecho cuando me junto con la Clau yo como que la veo y digo así como oh loco es que soy muy fan y como que me dice pa, como que me, me dice así como weón tonto, así como que ¿por qué eso? así como que somos amigos pero en el fondo soy muy fan, me encanta mucho su contenido, me remato de la risa cada vez que sube un video con Jason y hacen como estas bromas, estos, estos como retos, challenges que hacen como que realmente son muy muy entretenidos, me gustan tanto que por ejemplo hay veces que muestran, no sé, pues como haul O unboxing de cosas que yo no uso Pero aún así me gusta como verlos ahí porque están siempre Como muy presentes, como muy Son muy geniales realmente, o sea Son demasiado, demasiado entretenidos, son muy buenas Personas también, Soy muy bueno. Obviamente también veo el canal de Lana Lu Lana Lu es como mi... mi mi mentora en todo esto es que con la, es como la primera youtuber como grande con la que pude hacer una colaboración la Nalu es una persona maravillosa eh, su contenido es bueno es que yo me cago de la risa los videos que sube me encanta mucho la capacidad que tiene ella de como demostrarse en youtube como ella es sin miedo a nada ya la hemos visto usa, haciendo como unos videos usando trajes extraños o haciendo cosas extrañas o a veces burlándose de ella misma y eso es lo que yo valoro mucho como la naturalidad en el fondo de, de muchos youtubers como que se muestren como son y realmente por eso me encanta mucho luz y también debo decir que es una excelente persona, es una excelente amiga y onda, disfruto mucho, mucho viendo su contenido o sea, realmente soy muy, muy feliz viéndola siempre. Y también veo a otra youtubers que se llama Café o la Liv, ella también sube muchos videos, también hace v vlogs pero también sube muchos videos como de casos criminales en Corea, también relacionado un poco con la carrera que ella estudia acá, también he tenido la posibilidad de conocerla y es una excelente persona, es maravillosa, es muy dulce es muy simpática, nos reímos mucho siempre cuando nos juntamos y sus videos así son como hipnotizantes, anda tú los y es como Así si como, realmente esto pasa en Corea, así si como que, claro, ella se encarga un poco de decirte las cosas como son facts, así son y, y siempre muestra como muchas pruebas, muchos hechos eh, científicos comprobados, entonces como que también es un canal que vale mucho la pena ver y que realmente lo recomiendo mucho porque Honda, la live se da un trabajo enorme en hacer su contenido y realmente me gusta demasiado. Ahora si segmentamos a los youtubers en otra sección, que ya vendría siendo como la cuarta sección, serían youtubers de makeup Youtubers que hacen tutoriales, hacen reviews sobre makeup yo no uso eh, maquillaje mucho, pero para los videos uso, porque si no esta cara estaría aún peor Y estoy hablando primero que todo de Jeffree Star, que yo lo conozco como cantante, yo creo que como hace 10 años más o menos Como hace 2 años atrás, eh, supe que empezó a hacer como estas cosas en Youtube de eh, make up y, y de de su carrera como youtuber me gusta mucho también cómo se expresa etcétera etcétera si hay mucha gente que no le gusta su contenido está bien pero para mí siempre YouTube ha sido como algo más para divertirme entonces tienen como formas muy divertidas de expresarse en el fondo lo encuentro como muy genial y lo mismo me pasa con otro youtuber que también es de Estados Unidos que es James Charles que también muchos de sus de sus expresiones de sus su forma de generar contenido es tan entretenida que como que te tienen así constantemente viendo eh, el, la pantalla y me gusta mucho porque tanto Jeffree Star como eh, James Charles los dos tienen eh, paletas, palets, con, con los que siempre están haciendo makeup, up etcétera y soy fanático de ver cómo hacen review de palets es como que loco, hacer arte con una paleta en los ojos es como oh, me explicas que cuida más linda como que yo no tengo párpados, es imposible que el día de mañana pueda hacer algo así pero que verlo en otras personas es como... Y además que loco, cuando abre las paletas y le hacen como esa cosa así y se pigmentan la piel así y pigmentan el ojo es como loco. Qué cosa más linda. Bueno, James Charles tiene la paleta Morphe y eh, Jeffree Star hace su propia línea de eh, maquillaje. Y cuando han sacado estas paletas que son así, que tú las veis, que son como oh my god, son dios de paletas. Y también dentro de los youtubers de Estados Unidos también me gusta mucho eh, Shane Dawson. Y también es un youtuber que hace mucho contenido de conspiraciones. Hace mucha... De hecho, él sacó una paleta me mandaron un mensaje De hecho, él tiene una paleta Que la hizo junto a Jeffree Star Que es una La Conspiracy Palette Bueno, o sea Que tú la veías es como loco Pff. Contenido de Shane Dawson Forma en que él usa la música Que utiliza las imágenes Y también muestra su vida Es como que loco a También hay otra youtuber Que es eh, Nikki Tutorials Ella no es de Estados Unidos Sí, pero su contenido También lo hace en inglés Ella es de Netherlands Ella también tiene una forma De maquillarse Que es pero Increíble Que es como loco Oh, yo ya quisiera poder hacer algo así, pero el día de nunca lo voy a poder hacer, me encanta como ella se expresa me encanta su forma que tiene de hablarle a la gente, es muy muy linda de verdad, me encanta, demasiado, demasiado demasiado, finalmente hay otros youtubers que no quise encasillar en ninguna categoría porque es como un poco de diferentes partes pero debo decir que veo mucho yo creo que durante los últimos tres años he visto todos sus videos del visito Comunica, eh, me gustan mucho sus videos de viaje, cómo se expresa también, toda su aventura, los consejos que da, todos los infinitos países que ha viajado, es como loco, qué cosa más linda poder conocer tantos lugares del mundo en el fondo, también con una persona que es tan agradable y que entretiene tanto la pantalla como el visito, así que realmente yo lo veo como loco, también me gusta demasiado, demasiado su contenido, también en otro lado tenemos a la divasa que también me río mucho con la divasa me entretiene mucho la forma en cómo se expresa, de hecho la veo hace bastante tiempo, yo creo que debe ser como hace unos 2-3 años también, así que también yo súper fan así que eso, pues espero que les haya gustado este video, eh, un poco de muchos de los youtubers que veo, que me han me encanta estar viéndolo siempre Y eso es lo que quise hacer un poco en este video, mostrarle un poco de las cosas que estoy viendo durante esta cuarentena Aunque Ojo Corea no está en cuarentena, no hay nada de eso Pero aún así trato de salir de la casa lo menos posible y es por eso también que veo mucho YouTube y soy muy fan de muchos de ellos Así que eso, eh, recuerde acá abajo en el botoncito rojo suscribirse, darle un me gusta Y comentar acá abajo si es que tenemos alguna coincidencia de algún YouTuber Yo sé que muchos de los YouTubers que nombré, más de algunos les va a gustar, así que eso nos vemos en un próximo video y muchas gracias por siempre ver mi contenido. Nos vemos pronto. Bye bye.